1.5 y 1.1 bajó y finalmente Gonzalo Castillo 1.2% y Astante. bajó a 1.1. Esta a medición bueno, de popularidad, popularidad de cómo está la imagen...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 En esas mediciones, usted le, usted le escuchó, la no. primera el primer dato que dije, da, el presidente Danilo Medina es el que está mejor valorado, su imagen. Ah. Según New League, ah. no, ah, pero no New lo estoy League, diciendo Esa es, es su es preferida sí. desde cuando era candidato. No, de 921 mil millones de pesos. Pues ahí está y, la información en el otro. Y lleva. 82% se mantuvo la New League en... en, en sí. el, Coinciden ay, con Dios todas Dios. las otras encuestas que también lo ponen en primer lugar. Hay que sí. ver por qué.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 pues entonces es que esos cinco partidos en la primaria eh, han decidido desarrollar y, por tanto, entonces esas reuniones de, mod de modalidad para verificar procesos, para, para contactar apuntarte. qué recursos tiene, ¿cómo fue? Y pa para apuntar, Raquel, que de estas elecciones primarias se van a disputar cargo 33.819 eh, precandidatos. ¿Cuánto? 33819, sin contar el 20%, Santiago. el ciento reservado a los partidos. Y Esos cinco partidos lo van mira, a hacer así simultánea abierta. Y, y lo de Santiago. Y las opciones que hay son 4113. 4113 son bueno, puestos es de, acuerdo al de, voto de, de de de partido sí. y las y la y la ocupación de o la presentación de que cada partido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 es una La Junta ha dicho y yo, y yo. que necesita 5.600 millones para el montaje de estos procesos. De estos 16.000 millones eh, son para los tres principales procesos. Que Lo que equivalente a que cada partido sí. va a recibir este año 1.500 millones por conciento de subvención del Estado. Y de esos 1.500 cada uno tendrá que disponer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 femenina y la participación de la juventud en estos porcentajes es indispensable temblando en esos componentes electrónicos temblando poniendo pero por, que una persona con, porque con un no, no, no, no asustado gente que nunca ha tenido en la mano un, dispositivo, ¿Un ordenador un ordenador <risa> o un celular inteligente Porque el sistema no lo puede poner ¿Tú sabes cuál eh, es Difícil el pro, ¿Tú sabes cuál es el promedio de escolaridad De República Dominicana? El cuarto curso okay? Espérate, y que ella aprende contigo sí. Que ahora han cambiado la temática no por un provincia de que están sacando provincias Que son libres de analfabetismo